hacemos una valoración muy positiva, ya que en este tercer día de folga estamos encontrándonos en los piquetes y cada vez hay más empresas que pechan. La verdad es que, vendo que las negociaciones ya estamos bastante distanciados de la patronal, os aprobamos tres días más de folga para ver si en estos tres días, o día 13, 20, 20 27, los de este mes, somos capaces de que la patronal vire de todo, no solo un poco. Vemos las que están nerviosas, que ya está dando... Cesión, está haciendo cesión, o cosa que no hicieron estos dos últimos años. Eh, tenemos eh, conocimiento que se ha eh, denunciado en la inspección de trabajo de que cambia a jornada laboral en algunas empresas am, para empezar antes, en un coincido con los piquetes, eh, hubo despidos en otra empresa, eh, sobre todo después hay mucha presión cuando pasamos más por ellas a dar asambleas, vayan ellos detrás dando a su propia para que asenten no, no se una segunda folga. Aquí se a guardia civil, al paseando toda que mañana que la gente entre. De no Deja de gente trabajar. marchar si quiere marchar, que tenemos derecho a ir afuera de eso. Porque mañana el pueblo no volve, por votar fuera! Mañana votarlos fuera! Aquí llegará ya su hora. En todo caso, eso no justifica para nada lo que pasó aquí, ni tampoco el despliegue de la guardia civil, ni lo que fichó Manolo, Mantillán, que como sabéis era un señor que anduvo por aquí, carrachando a la gente, tomando nota, dando recados de que había que entrar. Eh, por mucho que él dijera lo que dijo. ¿Qué, qué va a decir un ejemplo de explotación como este hombre y de lo que quieren hacer con convenio? Bueno, la autoridad laboral el Consejo Galego está intentando que lleguemos a un acuerdo, que pasa que ve que hay mucho impedimento, sea que llegamos con convenio casi sin negociar. Los 20 puntos que teníamos no había acuerdo en ningún deles, no como si decía Patronal según la nota de prensa que sacó. Entonces, claro, le votó más a cabeza diciendo que había que empezar casi de cero. Lo que está intentando es eso, que, que, que seamos capaces, ya por lo menos en los puntos eh, que no son tan importantes, que seamos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. La metaña, la meta...